IPFB se escribió tres memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de los hidrocarburos de Bolivia con la empresa Miller Capital y CampaGrom, en la cual invertirán 2.500 millones de dólares en el sector de hidrocarburos, de los cuales inicialmente se orientarán 500 millones de dólares a las actividades de exploración y explotación, en el cual la empresa CampaGrom, Group anunció su interés de invertir 500 millones de dólares en la explotación y exploración. Los acuerdos que vamos a firmar hoy son unos memorandos de entendimiento para campos exploratorios y explotación, campos maduros con producción incremental. ¿Okay? Estamos convencidos de que la naturaleza sinergia entre el Estado ...y sus instancias nacionales y empresas en el marco jurídico estable... ...con reglas claras que han prevalecido en el actual gobierno. Milner Capital y Campa quieren ratificar su compromiso... ...en la aplicación de los más altos estándares de calidad y servicio... ...teniendo prioridad de proteger la naturaleza... ...y los derechos de las comunidades habitantes de esta zona. Por ello contamos con el Ministerio de Hidrocarburos y EPFB, que tienen las reglas bastante claras. En tal sentido, hacemos el compromiso de agilizar todos los trámites para ejecutar dichas inversiones, a corto plazo, optimizando costos. La explotación y la exploración se realizarán en cuatro áreas de reservas a favor de la estatal petrolera. Como la empresa Campacoil, con sede en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, por una parte, y por otro lado, la empresa Milner Capital UK Limitada, con sede en Londres, Inglaterra. Eh, nuevos socios se suman en ese trabajo de exploración y explotación de los hidrocarburos. Con seguridad, las políticas económicas, las normas que tiene Bolivia dan seguridad a la inversión extranjera. Ahora, con estas dos nuevas empresas, eh, está garantizándose, esperamos acelerar la inversión, o los, el contrato correspondiente, 2.500 millones de dólares.